William Hernández, criticó la forma en que se ha manejado el Ministro de Educación ante la situación de los centros educativos de la provincia de Duarte y las múltiples demandas exigidas por el gremio, esto tras establecer posición ante la visita del Ministro de Educación en esta localidad. Entonces es penoso que todavía sigan insistiendo en el maltrato al magisterio y esencialmente a la organización magisterial, que es el ADP. Ojalá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 NTN, Giovanni Paulino.